Estamos muy cerca de ganar la luz de Sousa Diana. Lo que el destino ha puesto en mis manos. Luz de Luna. Bienvenidos a Farándula TV. Si te gusta nuestro contenido, te invito a suscribirte, activar la campanita y comentes. ¿Qué tal te parece la novela Luz de Luna? En el siguiente capítulo de Luz de Luna, Eus se encuentra muy preocupado al saber que perderá el juicio que tienen con León. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas, actives la campanita y comentes.